A ver dónde pongo yo los papeles y que se me venga todo abajo. Vale. Vamos a intentar apañarlos así. Perfecto, algo se caerá. Bueno, eh, lo primero, decir hola. Quisiera agradecer a la organización que quisierais contar conmigo en, en esta ocasión y, sobre todo... Bueno, pedir disculpas por las licencias que me he tomado en la presentación. Digamos que cuando la presentación ya estaba a punto de ser finalizada, me propusieron un formato que dije, bueno, venga, va, vamos a intentar ajustarlo todo lo posible. La organización aceptó las licencias que me voy a tomar, así que muchas gracias por ello. Como os comentaban en mi presentación, soy Manuel, soy enfermero, tengo un montón de años y trabajo actualmente en el Hospital Universitario de Arganda del Rey. Allí conocí a Lina, a Lina que estaba llevando las prácticas de los alumnos en mi hospital, y me propuso participar en el Congreso. Y yo cometí la osadía decirle que sí. Claro, mi sorpresa fue, cuando al ver el programa, esa participación se transformó en una conferencia. Una conferencia un viernes, un viernes después de comer. Dices, vale, fantástico, ¿no? Entonces dice, bueno, pues lo que era una conferencia y una charla, pues fue un ataque de vértigo. Digo, bueno, pues ante un ataque de vértigo de un viernes después de comer no queda más remedio que provocar. Mi intervención va a ser provocadora. Ya el título ha habido voces por ahí que me han dicho, joder, a ver de lo que habla, perdón, a ver de lo que habla. ¿no? Es decir, Estamos en la universidad. Si en la universidad no provocamos y damos pie, acá hay un poco de sentido crítico y somos capaces de revolvernos en el asiento, no sé dónde lo podemos hacer. Solamente espero que esta charla, y como tal la quiero afrontar, no se convierta ni en un monólogo que os haga roncar y a mí irme, ni que tampoco sea un club de la comedia, de verdad. Por tanto, superado ese vértigo, me quedaba hablar de, de lo que yo sé, y solamente sé hablar de mí. O sea, yo no sé investigar de investigadores, hemos hablado, de esta, hablado esta mañana, gente magnífica, yo sinceramente no sé. La asistencia cada vez la tengo más lejana, bueno, pues voy a hablar un poco de mi vida. Yo, eh, yo trabajo como, como director de enfermería y quiero resaltar la palabra de como director de enfermería porque una de las grandes virtudes de esa profesión es que te puedes reinventar constantemente. Hoy puedes trabajar como enfermero asistencial en una unidad de neonatos y dentro de dos años te puedes ir a una unidad de cuidados intensivos, o te puedes ir a quemados, o te puedes ir a trabajar a una empresa, o te puedes ir a la investigación, o te puedes ir a la universidad a la docencia, y a mí me dio por la gestión. Bueno, la gestión me arrolló por el camino, como ahora veréis, y me subí al carro, sin más. Yo por eso trabajo como director, porque la gestión es una etapa profesional más. No puede ser un destino ni puede ser un horizonte. En el momento que la gestión para ti es un destino, corres el riesgo de perder de vista la asistencia, de perder de vista aquello que tienes que gestionar. Por tanto, aquellos que os queráis dedicar a la gestión, no empecéis gestionando, empezad haciendo asistencia. ¿Ya lo he roto? Vale. Eh, la enfermería cuida de toda la vida y ha sido la naturaleza de ser de la enfermería, ha sido el cuidar. Y el desarrollo que ha, su que ha sufrido la enfermería a lo largo de los años es notable. Hoy en día a nadie le preocupa ni se asusta al ver que una enfermera coge un ecógrafo para canalizar una vía central o hace ecocardiogramas o hace técnicas de cirugía menor en una consulta de dermatología. Es normal. Todo ello ha venido de la mano de la investigación enfermera, ¿cómo no? De esta mañana hemos oído distintas líneas de investigación enfermera. La enfermería ha tenido un desarrollo a nivel investigador, sin duda, y por supuesto a nivel docente. Hay enfermeras doctoras dando clase en la universidad. Eso hace 30 años no era ni imaginable, y veremos por qué. Pero claro, en gestión. ¿En gestión ha habido algún tipo de desarrollo? ¿O qué desarrollo hay en el mundo de la gestión para enfermería? Y me vais a permitir ahora que hable de mi libro. Me llamo Manuel, nací en el, 71 en, el año, o sea, en el año 71 en La Coruña y desde el 98 es en Madrid. Por tanto, me gusta decir que soy madrileiro, ese mix bueno, en el cual tengo lo mejor de los, de los dos mundos. ¿no? Yo empecé a trabajar el año 94, terminé la carrera en el 92, en el 93, hice una cosa que antes llamaba Mili en el 94... Luego fui a, me vine a Madrid en el 98 a trabajar en el hospital de Alcorcón, en el 2003 me incorporé en el hospital de Fuenlabrada y en el 2011 me fui al hospital del sureste. Los tres primeros participé en la apertura y eso ya te marca. Decir tú que esta puerta se abre por aquí y que este ladrillo se pone allá te marca para el resto de tu vida y lo hice tres veces. Y los cuatro hospitales en los que trabajé son hospitales raros, hospitales, eso que llaman nueva forma de gestión. Ya veremos qué es eso de nueva forma de gestión, pero una pincelada muy rápida. Eh, posteriormente, eh, el hospital del sureste en el 2011 deja de ser empresa pública, sigue siendo hospital público, pero se gestiona de forma directa. Bueno, me puedo colar el cartelito que he visto morir y nacer y morir nuevas formas de gestión sanitaria. Esta es mi vida, es historia. Si hablamos de historia hablemos de historia, porque la historia de la gestión sanitaria va ligada a la historia de la enfermería en la gestión. ¿Quién manda en esa foto? ¿Está claro, no? Es decir, Donde ha habido gestión y organización, siempre ha habido una enfermera con más o menos alas, pero siempre ha habido una enfermera dirigiendo y marcando el ritmo de cómo hay que hacer las cosas. En el año 71, aprovechando que yo nacía, el Ministerio de Trabajo sacó la jerarquización de las instituciones sanitarias de la seguridad social y dice que esas instituciones sanitarias se organizarán en departamentos, servicios y secciones. Y ya, no busquéis más. También dice que, de forma jerarquizada, al frente de esos servicios estará un jefe de departamento, un jefe de servicio, o un jefe de sección. Y luego habrá médicos adjuntos, residentes y demás. No busquéis la palabra enfermera en ningún sitio porque no está. Pero enfermera sabía, ¿eh? Estoy convencido que cuando mi madre me dio a luz en el año 71, al lado, mi padre no estaba, no les dejaban entrar, pero sí que estaba alguna enfermera. Comadronas, que se llamaban, ¿no? Se daba por hecho que debía haber enfermeras y de hecho las había. ¿Vale? Pero que estaban en esas estructuras definidas por ese decreto, en departamentos, en servicios, en secciones, al frente de un jefe, un jefe médico. Y esa era la realidad. Cuando cumplí tres años, en el 74, se saca el texto refundido de la Ley General de, Sanidad, perdón, de, la, Ley General de la Seguridad Social, donde vuelve a incidir en la misma estructura y tampoco habla de enfermería por ningún sitio. Algunos no habéis nacido, ¿verdad? Es que estoy viendo caras diciendo, menuda clase de historia me están contando. Sí, yo era muy chiquitito. Bueno, esa es la realidad. Es decir, no se menciona ni la enfermería ni los cuidados como parte de la asistencia. Esta situación se mantiene hasta el año 77. Y me vais a permitir que mencione un artículo que escribió Gema Romero en el diario Enfermero en octubre del 17, en, sí, en octubre del 17, donde dice lo siguiente, hasta 1977... Las enfermeras estudiaban en las escuelas de asistentes técnicos sanitarios y hacían prácticas con estudiantes universitarios, pero cuando terminaban no tenían titulación universitaria. En agosto eso cambia y las escuelas se incorporan a la universidad y la enfermería alcanza la titulación universitaria de primer ciclo, diplomados en enfermería. Realmente un hito. Un hito porque eso también tiene repercusión en la asistencia. Hasta ese momento hombres y mujeres estudiaban por separado. A mí me contaron que en Coruña estudiaban las mujeres en un sistema de internado y eran enfermeras y los hombres iban a Santiago, eran practicantes y en lugar de trabajar en los hospitales, trabajaban en los consultorios y ponían las inyecciones. Las enfermeras a los hospitales, los practicantes a los consultorios. Había una diferencia. A partir de este año todo cambia. Pasan ocho años y ya con una enfermería diplomada universitaria con a un mismo nivel académico, digamos, universitario, que otras disciplinas clínicas, y en esta época, en el año 85, el Ministerio ya de Sanidad y Consumo, no el Ministerio de Trabajo, ya publica la, eh, la regulación de los puestos y cargos que rigen los hospitales. Se habla por primera vez de la enfermería en un puesto directivo. Cambia la estructura de los centros, aparece una gerencia, una dirección médica, una dirección de enfermería al mismo nivel que la dirección médica y aparece una dirección de gestión. Os quiero llamar la atención en la portada de la revista. Es de, de junio del 85 y vemos a la enfermera con su cofia delante de un ordenador. Debía ser el único ordenador que había en todo el hospital en el año 1985. Veo por aquí compañeras que dicen sí. Si no era el primero, era el que estaba a punto de llegar al año siguiente, ¿no? porque todavía no había llegado. Vale. Y algo mucho más importante que dice este decreto es lo siguiente. Porque regula las funciones del director de enfermería del año 85. Y ahí dice, las funciones del director de enfermería serán ser responsable de los servicios de enfermería. Ojo, por primera vez se dice que enfermería es responsable de servicios. Ya no hay solamente un jefe médico, ni un jefe de departamento, y un jefe de servicio. Enfermería es responsable de servicios además los pone aquí. La enfermera es responsable de los quirófanos, de las áreas de hospitalización, de unidades especiales, de urgencias de hospital de día. Que no me venga un jefe de servicio de la UCI. El jefe de la UCI es una enfermera. Dice otra cosa en el segundo punto. Promocionar y evaluar la calidad de las actividades asistenciales, docentes e investigadores. Señores, hace ocho años que somos universitarios. Ya podemos ser ya podemos hacer labor docente-investigadora, además de la asistencial, que como el valor se presupone en la guerra. En el mismo BOE, pero con una fecha, al día siguiente, el día 1 de marzo, dice algo bonito. Disposición transitoria. Mientras no se crean esas nuevas direcciones, ¿quién manda? Pues el que mandaba. ¿Y quién mandaba? El director médico. Va a ser de gerente, mientras, mientras no haya gerente. La jefa de enfermeras hará de directora de enfermería y el administrador hará de director de gestión. Aquí lo que nos está diciendo es cómo estaban organizados los hospitales antes del año 1985. Un director que era médico, una jefa de enfermeras y un administrador. A partir de aquí las cosas cambian. Si hacemos un poquito de resumen, vemos que hemos pasado de una enfermería ats TS que se formaba en las escuelas de los hospitales y que trabajaba como un elemento más del hospital, con una jefatura de enfermería, a una enfermería ya universitaria, con unidades o servicios bajo su propia responsabilidad y con una estructura directiva al mismo nivel jerárquico que las otras disciplinas. Al año siguiente, en el año 86, se publica la Ley General de Sanidad. La Ley General de Sanidad realmente no va a cambiar nada, pero sí que establece un marco conceptual distinto de la asistencia. Cuando uno va a consultar la ley, que los que estáis estudiando os la debéis leer por lo menos una vez, no os vayáis solamente a la parte normativa. Cuando uno va a buscar la ley, dice artículo 27, tengo derecho a... No, quedaros en el preámbulo. El preámbulo es donde el legislador justifica el porqué de la ley. Y el primer párrafo del preámbulo de la Ley General de Sanidad, lo primero que dice es lo siguiente... De todos los empeños que se han enforzado en cumplir los poderes públicos desde la emergencia misma de la administración contemporánea, tal vez no haya ninguno tan reiteradamente ensayado ni con tanta contumancia frustrado como la reforma de la sanidad. Es muy duro, ¿eh? Es lo que dice el preámbulo, el primer párrafo de la Ley General de Sanidad. Y es muy duro. Llevamos intentando adaptar, modificar, reformar la sanidad constantemente y constantemente estamos fracasando. Bueno, pues por algo será. En el año 87, al año siguiente, se publica el Real Decreto 521. El Real Decreto 521, ya en el escenario de la Ley General de Sanidad, ¿qué dice? Lo mismo. No dice nada nuevo. Nos vuelve a insistir en que hay una dirección de enfermería, con unas funciones exactamente iguales a las del año 85. Entonces, claro, realmente podemos considerar esto desarrollo enfermero. Hombre, en dos años tampoco pidamos tanto. ¿vale? Pero lo que es importante es que es el último decreto que publica el Ministerio de Sanidad de Estructura, porque a partir de ese momento las competencias en sanidad se empiezan a transferir a las comunidades autónomas. Y el Ministerio a partir de ese momento dice, ah, allá ustedes. Y queda en manos de las comunidades autónomas el desarrollo de esa frustración que menciona la Ley General de Sanidad. Dentro del ambiente de las, eh, de las eh, transferencias de la sanidad a las comunidades autónomas, algunas empiezan a hacer sus pinitos en gestión y comienzan a lanzar las leyes que permiten utilizar herramientas de gestión privada en instituciones públicas, lo que es utilizar fundaciones públicas y empresas públicas para gestionar recursos públicos como pueden ser los hospitales. Ahí nacen fundaciones como la Fundación Hospital Berín, en la que trabajé, y la Fundación Hospital Corcón, en la que trabajé, y ambas siguen funcionando a día de hoy. Lo que viene a reconocer este modelo de gestión es que lo que se estableció en el año 85 y después en el 87, eh, algo no va bien. Necesitamos que la sanidad, que es algo absolutamente dinámico, por la tecnología, por las demandas sociales, por todo, no puede encasillarse en algo tan rígido como una norma estática de un BOE. No cambia nada las fundaciones, pero sí que aparece algo muy significativo. En el organigrama de la Fundación Hospital Alcorcón, en su primer organigrama inicial, no existe la dirección médica. Aparecen direcciones asistenciales y aparece la figura de la dirección de organización operativa y enfermería. Esto no es gratuito. Cuando un director dice, tú eres director de organización operativa, dices, ¡ay madre, que lo que son los procesos de esta organización me tocan! Y si esa organización es la Coca-Cola, lo tienes complicado. Y si es Inditex, más. Y si es un hospital, algo tendrás que hacer porque todos los procesos pasan por ti. Y además, enfermería. Lógicamente, enfermería estamos metidos en todos los charcos y no hay proceso en el hospital en donde antes o después aparezca una enfermera. Si adoptáis una actitud un poco de subiros a la montaña, la enfermera desde arriba ve cómo evoluciona todo el hospital. Cómo una analítica se pincha aquí y la ve llegar al laboratorio y cómo vuelve el resultado. Lo mismo que ve... ¿Cómo me llega tarde el carro con la ropa limpia y me va a entorpecer el pase de visita? ¿A quién le grito? ¿A la de lencería o al cirujano? Enfermería tiene una posición privilegiada para asumir este tipo de, organización, perdón, este tipo de dirección. Una dirección de operaciones, una dirección de procesos. Pero claro, a pesar de eso, el 521 sigue y sigue y sigue y sigue. ¿Qué es el 521? Muy resumido, el 521 es esto. Tenemos un gerente y debajo tenemos dos direcciones asistenciales. Dos direcciones muy potentes. Y dos direcciones que se diferencian fundamentalmente en su titulación académica. Decidme qué organización seria en este planeta divide a sus equipos por titulación académica. Hace 30 años, cuando esto se puso en marcha, oye, igual podría tener sentido. La enfermería hace 30 años era la que era. No se parece en nada a la enfermería que sale hoy en día de las universidades. El nivel competencial que tiene la enfermería hoy en día hace que dos direcciones asistenciales que puedan ir por libre choquen constantemente. Y esa búsqueda constante del equipo se vea dificultada en lugar de verse favorecida. Un hospital es un entorno de profesionales altamente cualificados a todos los niveles y están organizados en dos pirámides en las que a veces solamente es el paciente el que pone en contacto ambos lados de la pirámide. Os dije que venía a provocar. El equipo asistencial, hoy en día, multiprofesional, es inevitable y a veces nos empeñamos en perpetuar un modelo que se definió hace 30 años para profesionales de hace 30 años, no para profesionales del siglo XXI. Claro, esto no es tan dramático. ¿eh? Hace dos años, en la Comunidad de Madrid sacó el real decreto. Perdón, el decreto de buen gobierno y profesionalización de la gestión. Claro, ¿qué, qué, ¿qué dice esto? De repente todo son palabras bonitas. Dice: profesionalización en la gestión. Comunidad de Madrid, presidencia. Lo mismo, vamos al preámbulo. La ley, en el segundo párrafo, reconoce la necesaria profesionalización de la función directiva. Es decir, si usted quiere ser directivo sanitario, hágase profesional de la cosa. Si no, váyase. No estorbe. Como en todas las profesiones, se identifica la dirección de centros con una profesión. Ya nos has contado esta mañana a nuestro presidente la diferencia entre profesión y otras cosas. Si nos vamos al artículo 11, nos dice que con carácter general todas las organizaciones contarán con un núcleo básico de personal directivo, que dependerá de la gerencia, pero que tendrá, serán responsables de la actividad asistencial, cuidados de enfermería y gestión económica. Cuando dice núcleo básico, quiere decir mínimo, no máximo. Y mínimamente tiene que haber responsables no habla de directores, habla de responsables, de los cuidados de enfermería, de la asistencia y de la gestión económica. Si seguimos avanzando en esta ley, en el capítulo 5, que habla de autonomía de gestión, nos dice la autonomía de gestión se concretará en desarrollo de su estructura organizativa. Ojo, esto es clave. Por fin cada centro, siendo autónomo, puede definir su propia estructura. ¿Qué significa? Que el hospital de La Paz, no tiene que tener la misma estructura que el hospital del Tajo. Es que por sentido común. O un hospital de media estancia, donde no tienen quirófanos, donde no tienen urgencias, a lo mejor no tiene que tener la misma estructura que tiene que tener un hospital de agudos con quirófanos y 300 urgencias en la puerta cada día. Y en este momento, todos los hospitales están cortados por el mismo patrón. Claro, esto dicho así, nos pone una situación un poquito complicada, porque... La nueva ley nos deja un poquitito al aire, porque es un lienzo en blanco. Nos dice, hagan ustedes lo que consideren y organícense como quieran. Vale. Y llegada a esta, esta situación, ¿cuál es el papel de enfermería en este nuevo espacio? Es viernes, después de comer me tiro a la piscina. Y sinceramente, yo considero, y opinión muy personal, y he venido a provocaros queridos universitarios, yo considero que el desarrollo enfermero en la gestión debe venir del desarrollo de nuevas competencias gestoras en nuevas estructuras directivas. Vamos a investigar un poquito todo esto. Si vemos otro tipo de estructuras organizativas, ¿qué nos encontramos? Como os he dicho, he buscado y no he encontrado ninguna estructura, ninguna organización, sea Apple o, o sea Inditex, como soy de Coruña, hablé con un amigo de Zara. Oye, mira, ¿cómo trabajáis vosotros allí? No, yo trabajo en el departamento de diseño de complementos de hombre. Y yo le contaba cómo era el 521. Intentamos hacer con el 521 la estructura de Zara, era imposible. O sea, no hay forma de que eso tirara para adelante. Es decir, en todas las organizaciones, sus estructuras están orientadas al cliente. Que el producto llegue al cliente. Entonces tenemos una línea de marketing, o una línea de envasado, o una línea de diseño, o una línea de confección. Y todo está orientado hacia el cliente. Parece que con el 521 la estructura está orientada hacia el profesional. Un hospital es una organización con un elevado grado de complejidad, tanto por los profesionales altamente capacitados que funcionan ahí, como los procesos y, y, y todo lo que transcurre en un hospital, cocina y lava. En un hospital tenemos aceleradores lineales y lápices de colores. Y a veces uno dice, bueno, eh, debe ser magia... Que en todo esto la comida adecuada llegue al paciente adecuado en el momento adecuado y no aparezca nadie con una bandeja de pollo en un quirófano. Algo funciona. Algo funciona a pesar de que no haya nadie para decir esto. No, perdón, sí, sí que hay alguien. Ahí hay un ejército de enfermeras liderados por sus supervisoras que están haciendo un trabajo ímprobo de organización. ¿Por qué, me ¿Por qué quiero decir esto? Todo esto que vemos aquí, montón de profesionales, médicos, enfermeros, técnicos, administrativos, personal de apoyo, fisioterapeutas, materiales, lápices de colores, prótesis, una estructura, un ascensor, un quirófano, todo eso se tiene que organizar en una coreografía perfecta. Es una orquesta donde el director de esa orquesta a mí a veces me cuesta encontrarlo. Y no vale pensar en el gerente, ¿eh? eso es trampa. El gerente está para hacer cosas de gerente. Vaya usted fuera... Busque dinero, busque financiación y traiga proyectos, ¿vale? pero no estorbe. Cuando encontré la foto que os voy a enseñar, eh, me gustó mucho. Porque yo ahí empecé a ver eso, profesionales altamente cualificados en estructuras rígidas muy antiguas. Y identifiqué esto un poco con lo que os estoy diciendo. Es decir, ¿cómo podemos tener tal cantidad de... ...grandísimos profesionales dentro de un hospital... ...y que todo funcione casi por la capacidad de adaptación... ...que tienen unos frentes a otros. Cuando de repente alguien dice, mañana vamos a... ...todo el mundo mira raro, pero todo el mundo se adapta... ...y comienza y se incorpora a esa rueda de trabajo. Somos herederos de una estructura que se definió hace 30 años... ...para profesionales con ciertas competencias una estructura que no facilita el desarrollo del marco legislativo actual, que es la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, que dice que el equipo es el eje de la asistencia. Donde no consideraba ni se podía imaginar que hoy en día hubiera graduados universitarios en enfermería ni doctores en enfermería, y desde luego no se podía imaginar la tecnología que hoy en día hay en los hospitales y que enfermería maneja con naturalidad, y tampoco consideraba las necesidades de la población actual. Es decir, había una estructura simple para una sanidad poco compleja. Dicho esto, y hablando de desarrollo enfermero en la gestión, ¿acaso el desarrollo enfermero en la gestión pasa solamente por ocupar gerencias, seguir escalando en esa pirámide que se ha definido hace 30 años, o desarrollo enfermero en la gestión es ser consejero de sanidad para tener gerentes enfermeras que tenga enfermeras directoras. ¿Dónde están las competencias gestoras de la enfermería? A ver si estamos confundiendo el desarrollo personal de compañeros y se los colgamos como medalla a la profesión. Insisto, insisto, Considero yo que el desarrollo enfermero en el ámbito de la gestión pasa por desarrollar modernas estructuras organizativas y desarrollar dentro de esas estructuras nuestras competencias gestoras, porque las tenemos y muy válidas. Claro, ¿qué estructuras? Diseñar una estructura organizativa es muy complejo. No es algo que tú puedas hacer, bueno, un papel, un boli, te sientas una tarde ¿vale? y te sale. ¿vale? Y, y de hecho lo que me apetece es lanzarle el reto a la universidad. Aquí hay profesionales de la Administración y Dirección de Empresas, profesionales de la empresa, hay profesionales de la sanidad, hay profesionales del derecho, júntense un ratito a ver qué les sale a ustedes. Porque, de verdad, intentar diseñar una estructura organizativa buscando la eficiencia, la funcionalidad, la seguridad del paciente, todo esto en un hospital o para un hospital de 4.000 camas o 2.000 o 200 o 300, oiga, no es fácil. Claro, hay que definir en primer lugar para qué está la organización. ¿Para hacer salud? Sí, claro, todas. Hasta cualquier centro de salud está para hacer salud. Pero no es lo mismo la salud que hace el Hospital de la Fuenfría, con un tipo de paciente muy específico, que la salud que tiene que hacer el Hospital Gregorio Marañón, con un elenco de especialidades y un alto grado de complejidad y que es referente nacional para muchos problemas. Imagínense algo así... Y esto les aseguro que fue una tarde con un papel y un boli. ¿Vale? Por tanto, es una idea sobre bueno, la que remover asientos para pensar. Una estructura mucho más matricial. Donde tengamos un gerente que lidera. Y ahí tenemos una dirección asistencial que coordina los dos grandes núcleos asistenciales. Unidades de cuidados y unidades clínicas. Unidades de cuidados eminentemente enfermeras, y una de las clínicas donde estén integradas enfermeras altamente capacitadas y médicos altamente capacitados. Si en mi hospital, y esto es verdad, yo tengo una enfermera que hace ecocardiogramas, participa en la implantación de los marcapasos, hace el seguimiento del paciente con el marcapasos en la consulta, esta enfermera, cuando quiere un día libre, tiene que ir a hablar con una señora que está en el otro extremo del pasillo, que ve una vez a la semana, luego esa señora va a hablar con el jefe de cardio para que modifiquen las agendas de cardiología para que se... A ver, perdona. Que se integre en el equipo. Todavía tenemos ese prurito de que si mi jefe es un médico... A ver, mi jefe no es un médico, es un economista. Pero el jefe de muchas enfermeras directoras son médicos y a nadie le pica nada. ¿eh? Es decir... Vamos a creernos realmente lo del equipo multidisciplinar y el equipo multidisciplinar no es estar yo con mis compañeras enfermeras. ¿no? Multidisciplina. Yo me puedo juntar con un informático para diseñar la nueva hoja de la historia clínica electrónica. Oiga, las competencias, enfermeras de la de las competencias gestoras de la enfermería, ahí abajo, no sé si lo veis con la flechita, yo también las coloco en las áreas de soporte. ¿Por qué la enfermera que está colaborando en el área de compras, está colaborando? ¿Por qué no forma parte del área de compras? ¿O por qué no puede dirigir el área de compras una enfermera? ¿Acaso las competencias gestoras se limitan al ámbito de la dirección? ¿Por qué enfermería no está incluida, insertada, forma parte del equipo de informática? Y asesora a los informáticos cómo tiene que ser una historia clínica. Y no que cuando abramos nuestra historia clínica, dices, madre mía, quién habrá hecho esto? Porque lo ha hecho un informático. Pensando en criterios informáticos, evidentemente. Lo mismo en recursos humanos o lo mismo en hostelería. ¿Por qué los pacientes comen pronto en los hospitales? Porque el personal de cocina se tiene que ir a las 10 con la cocina recogida. Por tanto, la bandeja sucia tiene que bajar a las 9. Por tanto, la bandeja limpia tiene que subir a las 8. Cocenes rápido a las 8 y cuarto. Si usted pone una enfermera al frente de hostelería, los pacientes cenan a las 9 y media. Después del telediario, como se ha hecho toda la vida en este país. Si seguimos avanzando un poquito en esto, ven ahí proceso del anciano, proceso de madre-hijo. Cada hospital tendrá que definir sus procesos, cada hospital tendrá que decir para qué está en la sociedad y, en base a eso, definir su propia estructura organizativa. Si creemos un proceso quirúrgico, oye, habrá cirujanos, anestesistas, habrá especialistas, oye, forman parte de las unidades clínicas. Entonces tenemos las unidades de cuidados y las unidades. ¿Os fijáis ahí arriba? Dirección de procesos, el muñequito. No encontré uno sin cofia, lo siento. ¿Vale? Yo propongo que tenga que ser una enfermera la que dirija los procesos. Dentro de ese esquema mínimo básico que nos dice la ley de buen gobierno, que tiene que haber una dirección asistencial, o mejor dicho, un área de responsabilidad asistencial y una de cuidados y una económica, además yo quiero una de procesos. Alguien que dirija y que sea una enfermera. No estoy diciendo que la dirección asistencial la lleve un médico, ni que los procesos los tenga que dirigir un médico o una enfermera. En función a la naturaleza del proceso, en función a la complejidad del hospital, busquemos al profesional más adecuado para liderarlo. De alguna manera, un poquito resumida, me lo quiero, me lo quiero imaginar, ya lo he roto otra vez. Vale, no, atrás. Me lo quiero imaginar así. La dirección gerencia debe marcar los objetivos que tiene que alcanzar la organización y por supuesto que no estorbe, que el gerente se vaya del hospital, se vaya a buscar proyectos, se vaya a buscar dinero ¿vale? y los traiga. La dirección asistencial, sea quien sea, debe marcar la estrategia, la estrategia a seguir por las unidades asistenciales. Y la edición de procesos debe llevar la táctica, esa dirección de la orquesta diaria que hace que todo fluya con normalidad. ¿Está la profesión enfermera preparada para asumir el reto de una dirección de procesos? ¿Sabemos lo suficiente? ¿Conocemos suficientemente el entorno y las herramientas para hacerlo? Y una pregunta un poquito más picajosa. ¿Está la enfermería preparada para integrarse de verdad en equipos asistenciales, en equipos multidisciplinares? Con independencia de quién sea el jefe de ese equipo. La ley nos obliga a trabajar en equipo. La ley de ordenación de profesiones sanitarias, artículo 9 no es la quise poner porque ya es demasiada legislación. Pero lo deja claro. Es decir, el equipo multidisciplinar es aquel en el cual recae la asistencia. En los nuevos modelos asistenciales, enfermería debe asumir nuevos roles acordes con su competencia. Tenemos muchas competencias adormiladas, que no ponemos en marcha, a veces porque no y otras porque no nos dejan, debemos estar ahí. Si no nos dejan, a veces la excusa es la estructura, cambiemos la estructura. Y dentro de esa estructura, lo que me parece clave es que haya diseño de procesos. Ya para terminar y por último, deciros que nuestras competencias gestoras van más allá de una dirección de enfermería y debemos asumir nuevos roles en nuevas estructuras y no perpetuar con la inercia estructuras que tienen más de 30 años y que a veces me da la impresión que mantienen a la profesión en una especie de redil organizativo bajo una dirección propia. Ahí, tú con tu dirección de enfermería y no molestes. Sensaciones. Yo creo que es el momento de dar el salto y no solamente por asaltar gerencias ni asaltar consejerías. Por mi parte, nada más. Simplemente eh, espero haberles molestado lo suficiente para que algo se revuelva ahí dentro y en un entorno universitario nos empecemos todos a cuestionar el porqué de las cosas y si hay que hacer investigación en gestión, hagámosla para encontrar el mejor o la mejor estructura para que enfermería pueda desarrollar sus competencias gestoras. Nada más.